Cuando ven que sigues adelante sin ellos, es cuando te quieren de regreso, como borrego siguiendo a su pastor. Así se comportan algunas personas cuando conocen a alguien que tiene metas por cumplir. Intentan alimentarse de ellas y cuando sienten que esta quiere tomar un nuevo rumbo, alejándose de todo aquello que no le permite avanzar, deciden mostrar su verdadera esencia añoran que estés de regreso para hacerse tú igual porque no soportan que alguien salga adelante sin ellos cuando de amor se trata hay mucha tela que cortar cuando estás con alguien esa persona se convierte en tu compañero de vida el brillo de la luna se queda opaco en comparación al que alguna vez logra emanar de sus cuerpos humanos son partícipes de momentos gratos y otros no tanto. Te creer una persona genuflexa, solo porque alguna vez sucumbiste ante sus palabras. Te consideran ignorante de la realidad que te rodea. Para ellos era una fuente de vida, que no pueden perder y que harían todo lo que estuviera en sus manos para obligarte a regresar a su lado. Esas esas son personas que no saben el verdadero significado de amar no están dispuestas a aceptar ver a alguien triunfar tal vez sea inseguridad o egoísmo o quizás una mezcla entre ambos eso no lo sabremos jamás la respuesta solo está de un lado del camino y no creo que quieran compartir el secreto con alguno de nosotros Estar atado a alguien es uno de los más grandes errores que el ser humano puede cometer. Es un daño interno del cual ha sido partícipe. Saber que el mundo que le rodea tiene mucho para ofrecerle y aún así continuar al lado de alguien que en finge que querer. Es todo menos amor propio. Es como si, en lugar de agua, intentara regar la flor de su vida con arsénico ignorando su toxicidad y todo lo que éste puede generar pero la culpa también puede caer en tus manos ya que nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento las puertas han sido abiertas el verdugo no pide clemencia y esta vez lo fuiste para tu vida dejaste que hicieran contigo lo que quisieran permitiste que tomaran tus sueños y los lanzaran al vacío aún sabiendo que temías por ellos no quieren que te alejes porque sin ti su vida es una desdicha su pensar puede desencadenar un mar de ignorancia entre ellos y lo único que puede tener su corriente será una represa construida con tu presencia por ello alegan necesitarte porque lo hacen para sentirse importantes ser puntos relevantes en la vida, aunque no sean vistos así para ellos. Es suficiente que alguien les voltea a mirar y los consideren como una opción viable para triunfar. Sabiendo que esa dicha les dura lo que dura, el resplandor de un faro en el medio del mar. Que está a punto de ser cambiado, porque ya no irradia la luz que solía emanar. Y así como los traten, te tratarán. Cuando conocen a alguien que brille más, te dejarán ir. Porque su presencia puede convertirse en algo soñado. En algo que quieren cerca porque buscan succionar el poco brillo que les queda. Ese que alguna vez tomaron de ti. Cuando entiendan que no darán marcha atrás, comprenderán que las oportunidades habrán llegado a su fin. Que aunque el camino no tiene salida, Dar vuelta y tomar otra ruta será la única decisión que puedan tomar. Cuando entiendan que la torre de sueños que destruyeron no la podrán recuperar jamás, comprenderán lo valioso que puede ser la presencia de un ser humano en sus vidas. Te querrán de vuelta porque no sabrán qué hacer sin ti. Sus dudas devorarán sus mentes, sus pensamientos ya no serán vitales, su sentir pasará a ser un eslabón más, el menos importante, porque comprenderás que no valen. Entenderás que es mejor estar sin ellos, a sentirte abrumado por personas que solo buscan su bienestar propio, sin importar la gravedad de sus acciones. El mundo está lleno de personas ingratas y egoístas, que no quieren hacer ni permiten crear a los demás el mundo está lleno de personas vacías de mente y corazón es increíble cuántos átomos se necesitaron para formar el planeta en el que estamos y que personas tan desdichadas habiten en él quien hoy te dice adiós por buscar lo mejor dejando tu corazón en medio de dudas sin saber que si su actuar fue el correcto o no Mañana esa misma persona regresará con una pena tan grande que no podrá verte a la cara porque entenderá que el universo le había colocado a un ser grato en su camino y decidió hacerle daño porque su sentir no le importaba cuando te vean crecer te querrán a su lado otra vez cuando vean que tus planes esos descabellados de los que alguna vez no parabas de hablar lograste hacerlos realidad te creerán y confiarán en tu potencial. En ese momento la responsabilidad caerá en tus hombros. De ti dependerá si quieres abrirles las puertas de tu vida una vez más. De ti dependerá. Si aceptas que esa sombra vuelva a cubrir tu camino. Te ciegue y abrume tu destino. Las riendas de tu vida, las tienes tú. Solo tú decides quién pasa a la siguiente página contigo se queda rezagado con un personaje de relleno que solo llegó a estorbar ni a hacer perder el tiempo esto es B-Lifers yo soy Ricardo Niño y les agradezco que estén acá junto a nosotros una vez más un día más